le quiero hablar es del victimismo, que es una, una ideología este, que está muy en boga, es un estilo de vida en la Argentina actualmente, y se los quiero relacionar con el caso Pomar para que ustedes puedan ver este, cómo se aplica. Si una cosa es eh, víctima y otra es victimista. Hay una diferencia. La víctima es la persona... Eh, que ha sufrido un daño en su integridad física, en sus bienes, etc. El victimista, no, el victimista eh, tiene como característica que, eh, eh, desde el punto de vista psicológico, se siente irresponsable, le echa la culpa de todos sus males al otro, eh, no hace ningún tipo de autocrítica, y desde el punto de vista lógico, tiene una retórica, eh, también, donde es demagógica, donde coloca al otro como su enemigo y todo lo que dice eh, es digno de compasión. Bueno, esta ideología está muy presente en el caso Pomar. Si ustedes pudieron ver la noticia desde que comenzó este caso en, en el 2009, en el 15 de noviembre del 2009, eh, los medios hicieron militancia de la ideología del victimismo, porque todas las noticias, todas absolutamente en ese momento, este, tenían únicamente voz, María eh, Cristina Robert, que lamentablemente falleció ahora el pasado 28 de julio. Bueno, es decir, que las demás personas involucradas en esta cuestión, como puede ser la policía y demás, eran cuestionados total y absolutamente. Ahora, recientemente que salió el fallo que ustedes ya conocen, de eh, donde es responsable eh, por, el, por la muerte en un 30%, eh, Fernando Luis Pomar, que conducía el vehículo sin las gomas adecuadas, y los neumáticos adecuados no llevaban los cinturones de seguridad e iba a exceso de velocidad de noche en una ruta mal estado que él conocía y lloviendo y sin iluminación bueno, ahí la justicia le determinó un 30% de responsabilidad pero no sé por qué llegan a ese criterio del 30, yo creo, estimo que por lo menos hay un 50% de su, de su responsabilidad él sale de mármol en, en, en la provincia de Buenos Aires con destino a Pergamino y él sabía las condiciones en que estaba la ruta. Salió como a las 6 de la tarde, o sea que el accidente se produjo después de la noche, entre las 9 y las 10 de la noche, eso determinan las pericias. Entonces, el, los medios nacionales trataron este caso eh, como culpable, único culpable de todos los males, la policía. Y la victimista en este caso era la señora María Cristina Robert, donde argumentaba permanentemente que no lo buscaron, que me mintieron, etcétera, etcétera, etcétera. Usaba esa posición psicológica y retórica y los medios también acompañaban. Porque si ustedes ven todas las noticias de los casos de policiales, de los grandes casos de la Argentina, se van a encontrar que siempre tiene voz la víctima. No hay meritocracia, no hay forma de... Eh, de que tengan voces otras personas para descubrir la verdad, la verdad no importa, la verdad no importa. En este caso, Pomar, fíjense ustedes que eh, en ningún momento eh, se, tra se trató de ver si tenía algún tipo de responsabilidad este, el conductor, si, a ver, la policía lo había buscado realmente, no... Eh, lo lamentable que esta ideología del victimismo no solamente está en los militantes políticos, en los medios de comunicación, sino que también ha llegado a la justicia. La justicia, en vez de buscar la verdad, lo que hizo fue ponerse en una postura victimista y buscar las pruebas para echarle la culpa a cuatro o cinco perejiles, que eran los policías que estaban encargados de la búsqueda en ese momento, sin importar la verdad. Es decir, se empezó a, desde los medios hegemónicos a instalar la idea de que la policía no lo buscó. Es falso, la policía lo buscó de, con distintos, de distintas formas. Miren, no solamente la policía, en Salto los bomberos voluntarios este, también participaron. Hubo eh, un avión el día 19 de noviembre, que fue la fecha formal, que se puso a buscar eh, el, el, el cuerpo... Los cuerpos, el auto, en, en ese momento no se sabía que habían muerto, es decir, eh, el, el vehículo con las personas. La orden fue eh, buscar este, en terrenos baldíos, peajes, hoteles, todos los lugares este, que, que se pudieran encontrar. Ahora, bueno, la búsqueda se hizo a rastrillaje en la ruta 7, pero en la ruta 31 no se dotaron, además de que no se dotaron de los recursos necesarios, porque ahí a Rubito, que era el jefe de la patrulla rural, solamente tenía una persona a su disposición para, para, para la búsqueda, entonces hizo la búsqueda y hizo el acta, y no era lo único que tenía que hacer, tenía que hacer otro montón de cosas, ya sabemos cómo es la gente de campo con este tipo de cuestiones, si hay un robo quieren que se dediquen a buscar a, a los ladrones o a buscar los animales o lo que sea que le han robado, o sea que a Rubito no tenía como función específica la de buscar a la familia Pomara que en un principio no estaba enfocado ahí la cuestión de, de buscarla en Salto. Primero se buscó sobre la Ruta 7 porque había una foto en, en Spill, que era el, el peaje de la Ruta 7, de Fernando Comar en el auto. Entonces, recién este, eh, la, la, la búsqueda se hace el 19, se tardaron no 24 días, muchos menos días, y sobre todo en la zona esa, que en la zona de Salto, entonces, cuando nosotros comparamos este caso con el caso Maldonado, las diferencias son abismales y ahí nos damos cuenta que hay una militancia del victimismo en los medios. En el caso Pomar estuvieron menos días buscándolo, sin saber exactamente lo que había pasado ni dónde estaba. En el caso Maldonado, a diferencia, se sabía el área donde había desaparecido. Se sabía perfectamente el área y se dotó el Estado Nacional, dotó de todos los recursos. Había personal policial especializado en la búsqueda este, eh, de personas desaparecidas. La provincia no tiene un organismo dependiente de la policía o cualquier otro eh, de la administración pública provincial destinado y preparado y entrenado a buscar personas desaparecidas. Entonces, cuando se hace campaña y se insiste que la policía no buscó, que tardó en buscar, etcétera, etcétera, etcétera, se está haciendo militancia de la ideología del de victimismo recientemente lo pude comprobar TN estaba buscando eh, personas para hablar sobre este tema del fallo que salió recientemente, pero tenían que ser familiares de la víctima o víctima, como el hijo algún otro familiar que haya quedado vivo, o el abogado de las víctimas o el abogado de las víctimas es decir, no se busca la verdad y la Connotación que tuvo ahora este fallo no es la misma que tuvo al principio cuando surgió el caso. Era todo cadena nacional los militantes este, del, del victimismo eh, hablando solamente el, las 24 horas del día sobre este tema, sobre este tema concreto. Este, no, sé, no había otro tema y, y siempre escuchando a la víctima que se quejaba bueno, el victimismo, ¿cuál es el pilar de la cultura del victimismo? de un estilo de vida bien argentino la cultura es la cultura de la queja, nos quejamos de todo absolutamente de todo, siempre quejándonos sin apoyar sin aportar siquiera algo positivo, una idea bueno, esa es la cultura del victimismo esa es la cultura del victimismo que en este momento es, eh, se ha apropiado de los medios hegemónicos nacionales. Solamente, ojo, que victimista no es víctima. ¿eh? Entonces lo encontramos en todos los temas. Lo vemos en, en temas de, de, de, de diferentes casos, que no le dan la posibilidad a las personas de defenderse, no le dan la, la posibilidad a las personas de decir la verdad. Mire, yo acá tengo... Se han escrito muchos libros sobre este tema, eso es lo bueno. Y le quiero leer una descripción que hace este Daniele Gigrioli en crítica de, a, de la víctima. Y dice así, ¿no? que analiza esta ideología. Dice, la víctima es el héroe de nuestro tiempo. Ser víctima otorga prestigio, exige, escucha y promete y fomenta reconocimiento. Activa un potente generador de identidad, de derecho, de autoestima. Y acá está lo más importante, inmuniza contra cualquier crítica, garantiza la inocencia más allá de toda duda razonable. La posibilidad de declararse tal es una casamata, un fortín, una posición estratégica para ser ocupada a toda costa. La irresponsabilidad de no responder por nada no tiene necesidad de justificarse, porque así funciona este, la militancia. Del victimismo. Y eso lo pueden ver ustedes en, todo lo, eh, en todos los medios nacionales, en todos los noticieros. Siempre hablan las víctimas y jamás este, tienen la misma participación, ni se debate, ni se busca la verdad, ni se busca la meritocracia. Es decir, la víctima es el héroe de nuestro tiempo. Y fíjense aquí que en el caso Pomar, eh, si ustedes recordarán o lo pueden googlear, la señora María Cristina eh, Robert decía que la policía había metido. Y eso es falso. Eso es falso y, y, y lo instalaban en los medios. A los 10 años, a los 2 años del aniversario, al tercero, permanentemente, si ustedes van a YouTube, van a encontrar miles y miles de videos que hablan siempre con ese mismo enfoque, que parte de la militancia del victimismo. Bueno, yo creo que esto sirve... Le sirve, eh, este, sirve a todos eh, a, a ver eh, este análisis que yo hago y, y para que cuando estén viendo noticias eh, puedan identificar perfectamente lo que es una víctima de lo, que es, de lo que no lo es. De lo que no lo es porque eh, el periodismo eh, nunca le da voz a... a a la otra parte. Por ejemplo, con el caso de este Pomar, yo me encontré con muy pocos medios que, que, que, se, que quisieron escucharme. Uno fue Crónica, que lo tengo que reconocer públicamente. Crónica, me, es decir, salís dos veces explicando eh, la, la, la, la visión de, de, de, de mi defensa. Entonces, eh, ¿el resultado cuál fue? Que la justicia de Junín, que es intachable porque nadie puede decir nada, ¿Sí? declaró que no había ningún delito, que no estaban configurados los delitos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Es decir, desde los abogados que rodeaban a la víctima, desde el Poder Judicial y los medios, instalaron mentiras. Grandes mentiras nacionales que hoy es dificultoso dejarlas sin efecto porque vivimos en una Argentina donde es eh, la queja, el victimismo, un estilo de vida. Muy institucionalizado. La culpa es de los imperialismos. La culpa es de Estados Unidos. Es decir, nosotros no tenemos culpa de nada. Nosotros somos perfectos. Somos los mejores del mundo y no nos merecemos esto. Esa es este, la idea.